Congreso Mutacional. Nuestra única responsabilidad es establecer el qué. Pero el cómo no es nuestro asunto. El cómo es asunto del universo. Recordemos y tengamos muy presentes que realmente el día después no puede ser igual al día anterior. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.